marketing de que me hablas si soy el king del pedo rapper de cypher y link el cibarita perrealista trip dali yo soy malad de la maladie maldigo tu trip a la D, puñetas no eres en sí eres como una cuba Puedas enseñarte a rapear así, si en el busti lo que Hughes y Bruce Lee, pa mis huevos, pa mis lyrics y mis tricks, tus líderes soquean mi mic, le caigo en la caja y al kick mientras tú puedes seguir chupándome el dick. I am crack cocaine in the Brooklyn streets, I am the rush in your neck cuando me topas en el beat, te lo digo lit, this is it. Si tú andas de nostalgia en el Carlton y en el Ritz, si saco el Rifo bolero, ranchera romántica, ya está de boa Así nomás un de regular, on the low. No lo hago por clock, with the blood, clot, loco. No cargo la clock, pero te apago el foco, fui dotado de existencia y mi ciencia ha sido la presencia. Hip -hop de por vida es la esencia. Sé que estoy en el podio, por eso entiendo el odio. Que me la pela tu puto novio, wey, eso es obvio. Saco mis bars y soy más sabio. En el micrófono, pa mí tus cromosomas son putos microbios. Saco mis bars el más sabio en el micrófono, pa' mí tus cromosomas son putos microbios. Cuántos topas que le den de esta forma, infórmate pendejo, el que quiera hacer forma es normal. A mí sus views ni me asombran, rapstars ni votando en mi contra me hacen sombra. Cuántos topas que le den de esta forma, infórmate pendejo, el que quiera hacer forma es normal. A mí sus views ni me asombran, rapstars ni votando en mi contra me hacen sombra. Yeah.